Estamos aquí eh, porque una de las decisiones del Consejo de Gobierno celebrado aquí en San Francisco de Macorís estuvo vinculado con el río Jaya y la situación de contaminación que tiene. Entonces, eh, nuestra visita aquí se enmarca en ese proceso y queremos informarles que en el día de ayer el presidente Luis Abinader promulgó el reglamento de la ley de residuos es clave y determinante para la solución integral al tema de los residuos en San Francisco de Macorís. Entonces, en los próximos meses, vamos a estar trabajando con la alcaldía en relativo a la solución del relleno sanitario de aquí de esta, de esta ciudad, y por otro lado, para iniciar la descontaminación de este importante afluente, que es el único afluente de aquí en San Francisco de Macorís, que le llega por el centro de la ciudad y que tiene años, muchos años, con esta situación de contaminación. Y lo que puedo decir es que a partir de este momento se inicia el proceso de descontaminación de este importante afluente y, y entender que esto no será una cuestión de la noche a la mañana, sino que será un proceso, pero como tal, que va, que va a implicar educación ambiental para todas las comunidades, nosotros la vamos a ofrecer desde nuestra Dirección de Educación Ambiental, el apoyo al ayuntamiento, a la diputada y a toda la, la comunidad. Y en segundo lugar, con los distintos trabajos que haremos desde el gobierno para el tema de viviendas, eh, las la planta de tratamiento, entre otros. Y se inicia por tanto esta este proceso. Ministro, debemos aprovechar justamente su presencia, un tema en el tapete en nuestro país tema fronteras, República Dominicana Haití, el río, masacre pretensiones de desvío por parte de las autoridades haitianas, ¿cómo marchan eh, las conversaciones para llegar a un acuerdo y que el masacre definitivamente no se ha desviado? No, lo, lo primero es que es un río internacional es, es el, el río masacre, río Arquibonito. ...que divide la frontera entre República Dominicana y Haití... Eh, ...independientemente de que en algunos trozos de ese río... ...pasen hacia República Dominicana o pasen del lado haitiano... ...el tratamiento que tiene ese río... ...conforme al tratado firmado en el año 1929... ...es un río internacional... ...y el mismo tratado suscrito entre República Dominicana y Haití... ...prohíbe que eh, se construyan canales o cualquier tipo de construcción que desvíe ese río. Entonces, en, en la Cancillería Dominicana, a través del canciller Roberto Álvarez, está encaminando una serie de conversaciones y de diálogos con las autoridades haitianas, que yo espero que concluyan de manera exitosa. Desde el punto de vista del medio ambiente, nosotros estamos proporcionando las informaciones técnicas, la especialidad de nuestros técnicos a esas conversaciones. Finalmente, ministro, ¿todavía alguna preocupación, tema Loma, Miranda, eh, ¿Cómo se mantiene el Oma Miranda? ¿Garantiza el Estado Dominicano que...? que ya es un tema ya decidido y agotado. Bueno, ¿no será escotado? ¿No permitirá el gobierno...? ha agotado, ya es un tema decidido por el sí. gobierno dominicano. Entonces, que, muchísimas gracias, ministro. Estar.